Muy buenas, soy DeltaTy y bienvenidos al canal de Super Smash Bros. Número 1. Bueno, estoy de broma, pero estoy dedicando demasiados vídeos a Smash últimamente. Super Smash Bros. Ultimate ya lleva algún tiempo en el mercado y sigue creciendo. Y sé que muchos de vosotros ya la habréis sacado un montón de horas. Pero, ¿alguna vez habéis pensado de dónde vienen tales cosas? Es un juego muy cuidado y todo está medido. Incluso lo que parece que no tiene ninguna explicación aparente tiene alguna referencia oculta. Hoy he decidido basarme en una serie de vídeos creados por el youtuber Aaron Itmar y os explicaré poco a poco el origen de todos los atuendos disponibles para cada luchador. Hoy los integrados en la versión de Nintendo 64. Pero antes de empezar, quiero aclarar que aunque he visto todos los vídeos de la serie que ya he mencionado, para informarme he hecho mi propia búsqueda. Muchos de los atuendos están abiertos a interpretación y no son exactos. Y que los luchadores Echo serán tratados como personajes totalmente nuevos y por tanto aparecerán en el vídeo correspondiente a los integrados en Ultimate. Si tenéis algún conocimiento de inglés podéis ver los vídeos de Aaron y Mark, pues seguiré una estructura similar. Si no, me encantaría que os quedarais a verlos conmigo. Ahora sí, empezamos. Empezamos por la mascota de Nintendo. Por supuesto, el fontanero no podía faltar a la cita y con tantos títulos a su espalda, sus colores alternativos tenían mucha facilidad a la hora de buscar referencias. El color por defecto es el aspecto por el que todo el mundo lo conoce, usado por primera vez en el sprite de Super Mario Bros. 2 y oficialmente en los AdWords de Super Mario Bros. 3. Desde entonces, solo se ha cambiado estatuando en contadas ocasiones. El segundo color es este traje a rayas, emulando a la bandera de los Estados Unidos. Lo cierto es que Mario realmente ha vestido estatuando en varias ocasiones, siendo la primera en el juego para NES Famicom Computer Golf US Course, un juego de golf exclusivo de Japón lanzado en 1987. La segunda vez fue en NES Open Tournament, otro juego de golf que salió a la venta en el 92. Su última aparición fue como uno de los trajes que Mario podía vestir en Super Mario Odyssey. El atuendo azul de Mario está basado en la ilustración que aparece en las portadas europea de Mario Bros. y en la japonesa de la versión de Game Boy Advance. A su vez, esta ilustración es una versión más clara de la que aparece en la portada japonesa de NES. El negro está originalmente basado en Forman Spike, el antagonista de Breaking Crew. Esto es algo que se aprecia mejor en la versión de Nintendo 64. Con el paso de los años, este atuendo se ha ido degradando hasta ser original de Smash. El color verde de Mario puede ser una referencia a la portada japonesa de Breaking Crew, pero con el peto más marrón, o puede ser también el atuendo usado por Luigi en Mario Bros. Puede que incluso sea una mezcla de ambas. El traje morado es una clara referencia a Waluigi con el color morado predominando y petos azules, zapatos marrones e incluso la letra de la gorra de color amarillo. ¿Quién dijo que Waluigi no estaba en Smash? El primero de los trajes especiales, por así decirlo, es el traje de constructor que usó por primera vez en Super Mario Maker y que usaría también en Super Mario DC y próximamente en Super Mario Maker 2. Por último. Este traje tan elegante es el que Capi le dio a Mario cuando llegaron al Reino Lunar en Super Mario Odyssey, con el fin de tener un atuendo adecuado para arruinar la boda entre Bowser y Peach. El siguiente luchador es Donkey Kong. El gorila ocupa el puesto número 2 del plantel por su antigüedad. El primer color que usa es el original, visto por primera vez en la versión de Game Boy de Donkey Kong y popularizado en la aventura para Super NES protagonizada por el gorila, Donkey Kong Country. El pelo y la piel negra en el segundo color referencian a un gorila real. La corbata de color amarilla es originaria también de Donkey Kong Country, concretamente del color que usa DK en el modo multijugador competitivo. El siguiente atuendo muestra un pelaje más rojizo y una corbata azul, aunque la corbata parece no hacer referencia a nada, el color del simio puede venir por el aspecto original que mostró en la versión original de Donkey Kong. En este podemos ver un Donkey Kong azulado, morado, con corbata rosa. Las conexiones más cercanas pueden ser en los multijugadores de Mario Golf y Donkey Kong 64, donde tiene colores similares. El Donkey Kong verde también parece tener origen en un modo multijugador. En este caso se trata de D.K. King of Swing para Game Boy Advance, donde uno de los colores que puede tener D.K. es muy parecido a este. El llamado D.K. Yeti, según el Brawl Dojo, muestra como es propio en un Yeti, pelaje blanco. Y efectivamente, esto parece ser una referencia al Yeti, pero también guarda parecido con los mini Donkey Kong de juego que aparecen en la saga Mario vs Donkey Kong, o con Super Kong, un DK especial que funciona como super Guy en Donkey Kong Country Returns, salvo que tiene la corbata azul. El siguiente color tiene al DK con un pelaje más castaño y una corbata azul. Esto bien puede ser una referencia a otro color usado en el multijugador de Mario Golf, al Anki Kong de Donkey Kong 64 o a Kiddy Kong de Donkey Kong Country 3. El último color del gorila usa un pelaje de color rosa. Aunque parezca rebuscado, el parecido más cercano es Junior 2, un Donkey Kong Junior que usa el segundo jugador en Donkey Kong Junior Math y que tiene de forma muy similar un pelaje rosado. Ahora es el turno de Link, el héroe de Hyrule. Los colores de Link se dividen en dos tipos: los que usan la túnica del elegido y los que usan la túnica de lo salvaje, que se irán alternando. El atuendo por defecto emplea precisamente la túnica del elegido, empleada por Nintendo en los artworks de Link en Breath of the Wild. Por primera vez, el primer color no emplea la mítica túnica verde. Pero sí lo hace en su segundo color, que es la túnica de los salvajes como aparece en Breath of the Wild, que se añadió para recuperar la túnica verde, del mismo modo que se añade aquí. El segundo color de la túnica del elegido muestra un color rojo. Esta toma como inspiración a la túnica Hyliana de Breath of the Wild, cuyo color por defecto es el rojo y que muestra muchas similitudes con la túnica del elegido, además de una pequeña armadura. El siguiente, con colores azules y verdosos y que añade extrañas marcas en la cara de Link, así como ojos en blanco, tiene una referencia muy clara. Es el aspecto que toma Link en mayoras mask al usar la máscara fiera deidad popularmente conocido como Link Fieradeidad y que puede ser obtenida consiguiendo todas las máscaras del juego y se usa para enfrentarse al propio Majora. El quinto color, que también usa tonos azules pero mucho más oscuros, además del rojo, guarda mucha similitud con el uniforme de la Guardia Real de Breath of the Wild, atuendo que también puede conseguir y usar Link. El uniforme y este color alternativo usan los mismos colores. El sexto emplea un verde pálido junto a detalles beige. Este es el aspecto que tiene Link en Twilight Princess, cuya encarnación apareció en Smash en las dos últimas ediciones, Brawl y Wii U 3DS. Link obtiene esta túnica al volver a su forma humana la primera vez que se transforma en lobo. El siguiente atuendo, que tiene el blanco como color central, parece invertir los colores de la túnica del elegido, usando el azul donde estaba antes el blanco y viceversa pero también tiene muchas similitudes con la ropa que usa Link al principio de Skyward 4 como habitante de altarea Por último, está el clásico Atuendo Oscuro. Este hace referencia, como no podía ser de otra forma, a Dark Link, principal antagonista de Zelda 2 y jefe menor de Ocarina of Time. Este es parte de una prueba que se le hace a Link para demostrar que es un verdadero héroe. La caza recompensa Samus Aran... También es un personaje muy destacado de Nintendo, y por tanto sus colores alternativos también tienen bastante referencia. Su aspecto básico es el que ya conocemos, pero su traje ha tenido varios cambios de diseño. En este caso, y al igual que en el título anterior, está basado en el traje climático que vistió en Metroid Other M. La segunda alteración, de tonos azules, toma inspiración del traje fusión que aparece en Metroid Fusion, el último título cronológico de la saga. Samus recibe este traje tras ser atacada por el parásito X y ser operada de urgencia. El color rojizo lo toma del traje gravitatorio que aparece en el Super Metroid, pero también toma inspiración del aspecto que toma Samus al seleccionar los misiles en el Metroid original. Esto es algo que el propio Sakurai ha confirmado. El cuarto color alternativo, que muestra un color marrón oscuro, está basado en el traje oscuro que Samus obtiene al derrotar a Morbis en los yermos de Agon Oscuro, durante los acontecimientos de Metroid Prime 2 Echoes. Si bien antes hablaba del traje gravitatorio, ahora vuelvo a hablar de él, y es que el traje morado también se trata del traje gravitatorio, pero en este caso de la versión de Metroid Prime, el cual consigue Samus en la cámara gravitatoria de Fendrana. El traje verde es un traje que nunca se había visto en ningún juego de Metroid. A pesar de que la página oficial del Smash Bros. original hiciera al MS-06 Zaku 2 de la serie Gundam, llamando a este atuendo Samus producida en masa, se trata de un atuendo completamente original. El traje blanco tiene también una referencia bastante clara. Este traje debutó en Metroid Prime 2 Echoes. El traje de luz protegía a Samus de la atmósfera de éter oscuro y la obtiene al restaurar la energía de los tres templos de éter Por último, el traje negro sustituye el atuendo de Samus oscura que se ha convertido en un personaje separado. El actual parece ser una referencia a los piratas espaciales soldado, que aparecen en Metroid Prime y que cuentan con los mismos poderes que Samus. El siguiente en la lista es el Dinosaurio Verde, pero no tiene por qué ser verde, como ya hemos visto y como voy a explicar ahora. De hecho, la lista de Yoshi es bastante sencilla, por lo que voy a ser rápido. El Yoshi Verde es el más conocido y, como tal, es el color por defecto del luchador. Debutó en Super Mario World como montura de Mario, pero poco después protagonizó su propia aventura. En Super Mario World también debutan el Yoshi Rojo, Azul y Amarillo, cada uno de ellos con un poder especial. Como ya he dicho, después llegaría la aventura de Yoshi, Yoshi's Island. Aquí se suman el rosa, el cian y el morado, además del marrón que no tiene su propia variante en Smash. En esta aventura, el Yoshi verde salía en el primer nivel de cada mundo y en los niveles especiales. El rosa en el segundo, el cian en el tercero, el amarillo en el cuarto, el morado en el quinto, el rojo en el séptimo y el azul en el octavo. Por último, la variante especial es el Yoshi tal cual aparece en Yoshi's Crafted World, la última aventura de dinosaurio para Switch. La bola rosa, que tampoco tiene por qué ser rosa, también tiene colores sencillos por explicar, pero en este caso son bastante más interesantes. Por supuesto, este es su color por defecto. Su primera aparición fue en Kirby's Adventure, pues como ya expliqué, debido a ciertos errores Kirby fue blanco en el primer juego. La segunda variante es el Kirby amarillo. Este es el Kirby que Miyamoto planeó en un principio, como ya he explicado también. También puede ser una referencia a Kirby, el Kirby amarillo que usa el segundo jugador en Kirby Stream Course. Además, también es el color que adopta Kirby al usar el poder rayo en Kirby Superstar. Es uno de los Kirby que aparece en Kirby y el laberinto de los espejos. El tercero es un Kirby azul. Es el color que suele adoptar Kirby al usar el poder hielo en Kirby Superstar. El cuarto es un Kirby verde. Este es el color que adopta Kirby al usar un poder en Kirby Superstar Ultra, concretamente Plasma. Y también aparece en Kirby y el laberinto de los espejos. El Kirby gris es muy posiblemente una referencia al aspecto original de Kirby en Kirby's Dream Land, y con total seguridad una referencia a los gráficos monocromáticos de este por su lanzamiento en Game Boy. El Kirby naranja se parece a Kirby al usar la habilidad Suplex en Kirby Superstar. Por último, el Kirby morado es una referencia directa a Meta Knight una vez pierde su máscara, algo habitual cuando es derrotado en los juegos de Kirby, revelando un aspecto muy similar al de la bola rosa. El zorro espacial aterriza en Smash. A pesar de no tener juego propio desde Star Fox Zero, no falta a su cita como parte de los luchadores originales. El atuendo por defecto en esta ocasión está basado en su diseño del anteriormente mencionado Star Fox Zero, lanzado para Wii U en 2016. El segundo color es un diseño completamente nuevo para Smash. Los colores negros hacen que parezca un acelocinus microtis o Zorro de Oreja Corta, un zorro que habita en Sudamérica y es una especie casi amenazada. El tercer atuendo puede hacer referencia a dos cosas, y las dos posibilidades se encuentran dentro de Star Fox Assault. La primera se encuentra en el modo versus, cuando el jugador 1 usa a Fox, este tendrá un atuendo similar. La otra posibilidad es el aspecto que tiene Falco en este título. El atuendo verde, de la misma forma, es la ropa que lleva Fox cuando el jugador 4 escoge a Fox como personaje jugable en el modo versus en Assault. El color naranja es el quinto atuendo alternativo. El color naranja puede hacer referencia al aspecto de Falco en Star Fox 64 y Star Fox 64 3D, donde tiene un mono del mismo tono. En el sexto atuendo no he encontrado nada que se le parezca, por lo que es muy posible que se trate simplemente de un atuendo original para Smash. El séptimo, una vez más, tiene origen en el modo versus de assault. En este caso sería el jugador 3 el que escogiera a Fox. De este modo, Fox tendrá un color amarillo. Y por último, el atuendo morado de Fox está basado en Wolf O'Donnell, líder de Star Wolf y rival de Fox, con quien ha combatido en múltiples ocasiones y que debutó en 1997 en Star Fox 64. Pikachu fue, como no podía ser de otra forma, uno de los dos Pokémon que debutaron en la versión de Nintendo 64 de Super Smash Bros. El primer atuendo es la forma en la que estamos acostumbrados a verlo, aunque se trata del diseño que se introdujo en Pokémon Ruby Zafiro, el llamado Pikachu Delgado. El segundo presenta a Pikachu con un pelaje más rojizo y una gorrita. La gorra puede hacer referencia al Rojo, protagonista de las secciones Rojo y Azul, en cuanto al pelaje puede ser por un Pikachu con mote que se encuentra en Pokémon Stadium o simplemente por su variante variocolor. Del mismo modo, el Pikachu verde también puede ser una referencia a uno de estos Pikachu con mote de Pokémon Stadium. En cuanto a la cinta que lleva, es la misma que lleva Bruno, protagonista de Pokémon Esmeralda. Objetivamente, es el mejor juego de Pokémon. Aunque, a decir verdad, lo que lleva Bruno no es una banda, sino un sombrero. La gorra que lleva el tercer Pikachu también es fácilmente reconocible. Esta es la misma que lleva Echo, protagonista de Pokémon Head Gold y Plata Azul Silver. Este Pikachu mago tan mono no tiene origen en ningún juego de Pokémon y, aunque es completamente original de Smash, precisamente podemos decir que este es su origen, pues fue creado para que llevara este atuendo en combates por equipo cuando formara parte del equipo azul en el Smash de Nintendo 64. El siguiente atuendo añade una gorra con gafas de sol a Pikachu. Esto es una referencia al diseño por defecto de Calm, protagonista de x quien viste una gorra militar roja y gafas de sol gruesas negras. El séptimo Pikachu es un Pikachu hembra, como se puede comprobar por su cola en forma de corazón. Además, lleva un gordito de lana, que es de la misma forma en que en el atuendo anterior, es el que lleva puesto por defecto Selene, la protagonista de Sol-Luna. Y el último Pikachu es un Pikachu especial. Se trata de Pikachu Libre, otro Pikachu hembra que debutó en Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha. Se trata de uno de los atuendos de Pikachu Coqueta, diseñado para participar en concursos. Este en concreto sabe el movimiento plancha voladora y es especialmente bueno en concursos de dureza. Tras esto apareció también en Pokémon Tournament. El hermano Segundón, como siempre, sigue los pasos de su hermano. Luigi fue el primer personaje desbloqueable de la historia de Super Smash Bros y, por supuesto, también tiene un buen número de referencias. El atuendo verde es en el que estamos acostumbrados a verlo, de la misma forma que el diseño actual de Mario debutó en los sprites de Super Mario Bros 2 y oficialmente en los artworks de Super Mario Bros 3. El segundo diseño alternativo, con colores naranja y el peto de color azul, es reminiscente a la ropa que lleva a Mario en la caja de pinball para NES, aunque ahí, Mario lleva la gorra azul y no naranja. El traje rosa de Luigi parece estar basado en su apariencia en Breaking Crew. Aunque no lleve el mismo tipo de ropa, los colores se corresponden a los de este atuendo. En cuanto al cuarto atuendo, donde se ven distintos tipos de azul en la ropa de Luigi, los colores que se ven son muy similares a los que se pueden ver en la caja americana de Mario Bros. para NES, por que es muy probable que sea una referencia a esto. El siguiente traje, con gorra y camisa en blanco y petos verdes, no es una simple referencia. Como muchos de vosotros sabréis, este es el aspecto de Luigi al coger una flor de fuego y, por tanto, es una referencia a Luigi de fuego. Pero también se trata del aspecto que tenía Luigi en Super Mario Bros, siendo su aspecto igual al de Mario al coger la flor de fuego. El atuendo morado, una vez más, es una obvia referencia a Waluigi, aunque, a pesar de ser muchísimo más lógica esta que la de Mario, por ser su archienemigo, la L de la gorra no es de color amarillo, sino morada. El séptimo traje invierte los colores de la gorra de Luigi, volviéndola azul. Estos colores son iguales que los que lleva Mario en la portada de la versión de Game Watch de Donkey Kong Jr. El último, de tonos bastante pálidos, parece tener una referencia aún más lejana, los colores de este traje son similares a su aparición en la versión de Atari XE de Mario Bros, aunque su borla es del mismo color que su camisa y no que la de su peto. Ahora es el turno de Ness, el niño con poderes psíquicos que debutó en Earthbound. El primer atuendo es el mismo que usó en su primera y única aparición canónica en Earthbound y Mother 2, según la región. Lanzado para Super NES allá por 1994 y que no llegó a Europa hasta 2013 Por medio de la consola virtual de Wii U El segundo, con colores blancos y detalles en rojo, es una referencia a Fuel Personaje de Model 3, hijo de Lighter y que fue rescatado del incendio de su casa por Flint, padre de Lucas El atuendo amarillo con toques negros puede hacer referencia a Gigantic Ant Una serie de enemigos que aparecen en Earthbound también es oficial que está inspirado por el equipo de béisbol japonés Hanshin Tigers, por lo que puede ser simplemente un atuendo propio de Smash. El siguiente muestra a Ness con una gorra verde y una camiseta con rayas horizontales amarillas y naranjas. Los colores se parecen a los que lleva Everdred, el jefe de Brooklyn Park. Sin embargo, esto puede ser algo rebuscado, por lo que podría ser simplemente original de Smash. El atuendo azul, con toques violetas y morado, es una referencia directa a la versión más joven de Ness, que él mismo encuentra dentro de Magical, un mundo creado por la mente de una persona y que vive dentro de esta, en este caso, la de Ness. El sexto color, mayoritariamente negro y con otros detalles morado, como la gorra, también es mayoritariamente propio de Smash, pero en la camiseta hay un sprite de Mr. Saturn, extrañas criaturas con poderes curatorios y que viven en Saturn Valley, el penúltimo de los atuendos de Ness muestra gorla y camiseta de color azul-verdoso y con un extraño estampado. A pesar de ser algo ambiguo, este estampado es una referencia minimalista a Master Belch, uno de los subordinados de Jaigas y un antagonista menor de Earthbomb. Por último, el estampado de cuadros que aparece en la camiseta del último atuendo de Ness es una referencia al menú de selección de partida y de elección de nombres, en el que se ve un patrón similar. A pesar de no tener juego propio desde la era de Gamecube, Captain Falcon protagonista de la saga F-Zero sigue haciendo acto de presencia en Smash. El atuendo por defecto usa como base el diseño de Captain Falcon en F-Zero GX, la última aparición del piloto, aunque, para ser sinceros, su diseño ha cambiado poco con los años. Su segundo atuendo parece una versión oscura del diseño original, con el mono negro. Este se usó en el comercial japonés de F-Zero X. El siguiente está basado completamente en Blood Falcon, piloto del Blood Hawk, Ick clon y tribal de Captain Falcon. Este atuendo es el único que altera el logo que tiene Captain Falcon en la espalda, cambiándolo por una calavera con Blood Hawk escrito en él. El atuendo verde de Captain Falcon emplea los mismos colores que Wild Bush, el vehículo de pico. Por lo tanto, este puede ser una referencia directa a este o incluso a su piloto. El quinto traje de Captain Falcon parece una versión más clara del traje original. Estos colores se asemejan a los que usó Captain Falcon en el primer F-Zero y en GP Legend, título de Game Boy Advance basado en el anime. El traje blanco con detalles rosas es una referencia directa al diseño original de Jodie Summer, piloto del White Cat en F-Zero X. El séptimo traje vuelve todo el atuendo de Captain Falcon de un tono dorado. Estos toques de oro puede ser por otro piloto de la franquicia, concretamente por el Dr. Stewart y su Golden Fox, que emplean tonos dorados como el nombre del propio vehículo indica. Por último, el octavo traje cambiaba los colores del piloto por morado en el casco, la bufanda violeta, el mono azul verdoso y los guantes y las botas también moradas. No hay ningún piloto ni vehículo de F-Zero que tenga esta combinación, por lo que lo más seguro es que este atuendo sea original de Smash. El último luchador añadido en Nintendo 64 y por tanto del que voy a hablar en el vídeo de hoy es Jigglypuff, otro Pokémon. El atuendo por defecto es el diseño habitual de Jigglypuff en los juegos de Pokémon. El segundo le añade además un hibisco y una piel algo más oscura. Esto no se ha visto nunca en ningún juego de Pokémon ni en nada más, por lo que lo más probable es que se trate de un original de Smash. El tercer atuendo le pone un sombrero a Jigglypuff. Este es igual al que lleva Hoja, protagonista de Rojo Fuego y Verde Hoja. El cuarto atuendo integra un sombrero de paja, que podría representar a los cazabichos que aparecen de forma recurrente en los juegos de Pokémon y que utilizan Pokémon tipo bicho. También podría ser original de Smash. El quinto Jigglypuff recibe un gorrito verde. En ningún juego de Pokémon se ha visto con esto, pero el gorro es muy similar al que utiliza Kirby cuando emplea la habilidad sueño. Lo que también ...referenciaría el poder que tiene Jigglypuff de dormir a los demás. Al igual que el gorro de Mako de Pikachu, el lazo rojo que tiene Jigglypuff en su sexto atuendo... ...es original de Smash 64, utilizado para combates por equipos cuando se usa Jigglypuff en el equipo rojo. El séptimo le da a Jigglypuff un gorrito de enfermera con el diseño minimalista de una Pokébola en él... Esto es una referencia a los centros Pokémon y, más concretamente, a las enfermeras que curan a nuestros Pokémon en las ediciones X e Y. El último atuendo de Jigglypuff también es una referencia a X e Y, y es que si Pikachu tuvo uno basado en el protagonista masculino, ahora Jigglypuff tiene uno basado en la protagonista femenina. El sombrero elegante rosa y las gafas de sol gruesas blancas que lleva es como se suele representar a Serena, la protagonista de X e Y. Y esto han sido todos los atuendos de los luchadores de Super Smash Bros. 64 explicados. En un tiempo subirá al canal la segunda parte con todos los luchadores que entraron en Melee, por lo que si no queréis perder detalle, suscribiros al canal y ya que estamos, podríais darle like al vídeo si os ha gustado. Por cierto, y antes de que se me olvide, mi amigo y compañero Cafevania está haciendo una serie explicando orígenes y detalles de distintos espíritus del juego a modo de códice y que, si os ha gustado este vídeo, estoy seguro de que os encantará también. Ya, con todo dicho, nos vemos la próxima.